diferentes miembros que son parte de esta comunidad de Slack para que todos nos vamos a enriquecer y quizás terminemos contactándonos para aprender sobre un tema nuevo, para buscar eh, socios, empleados, lo que sea. Así que hoy tengo el, el honor de entrevistar a Martín Helpi, este, que es founder, perdón, esto me da vergüenza, me olvidé el nombre, de, siempre habíamos hablado. ¿Cómo era el nombre de, ah, el nombre de la empresa, perdón? El, el, lo complicado conmigo es que mi empresa se llama Evil Corp Sociedad Anónima y yo en, en toda esta movida de, de vender SaaS, lo, lo reconvertimos a RELC, pero en realidad yo estoy muy volcado al producto Hybar.com. Eso es que lo puedo explicar <risa> rápido, claro. digo, pero claro, sí, me Martín me de RELC, calia. digamos, más lo, fácil. De, lo de Evil Corp, Martín fue alumno también de, del curso de Inbound, que seguramente ahora relancemos en... En, en marzo, y me acuerdo que sí, que me había... Que tengo que confesarte que cuando apareció Evil Corp, dije, ¿qué está pasando acá? Tipo, no, no, este, es un chiste. Eh, así que bueno, Martín, eh, ¿listo para tu primera reunión? Ah, vamos. <risa> vamos. No es la primera, en realidad. Pero bueno. Martín, eh, si querés contar un poquito eh, qué es lo que hacen, eh, qué problemas resuelven y para quién. Rail, que es una agencia, o sea, somos un, una empresa de desarrollo de software. Obviamente que con el tiempo nos fuimos volcando a, a la especialización en vertical puntual, que es e-commerce, y damos soluciones para la industria del e-commerce. En general, más allá de la industria del e-commerce, a, a grandes volúmenes de operación, o sea, los pains empiezan a ocurrir, digamos, los problemas cuando tenés muchos envíos, muchos canales, o sea, digamos que ahí es donde por ahí ganamos valor. Puntualmente estamos, eh, estoy, estoy bastante enfocado en la conversación de Hybar. High Hybar High es por ahí... No, es por ahí no, es el primer producto que lanzamos, o se venimos de, de, de, del servicio 360 en e-commerce, y obviamente la, la pandemia y el crecimiento del vertical nos obligó a especializarnos y por ahí lo que, donde había más trayectoria en esto, así que nos enfocamos bastante en esto, y como te decía, es un producto que lo que hace es, eh, en grandes operaciones de e-commerce, juntar todos tus canales, o sea, soluciona este problema de tener muchas plataformas de donde gestionar tus pedidos, unificarlos en un solo lugar. Generalmente, generalmente, la importación en ERP es un pain importante, porque no todas las empresas tienen el mismo ERP, el sistema de gestión y demás. Entonces, estandarizar los canales para poder exportarlos al sistema de gestión. Y, so, y sobre todo es, los sistemas de gestión no están pensados para la operación online. O sea, generalmente un sistema de gestión es, Andrés me compra, le cotizo, le vendo, le envío y se acabó. No, el e-commerce tiene esto de que puede tardar en llegar, de que se puede cambiar, de, de que puede quebrar y ante que el quiebre puede no querer otro, Bueno. La gestión de e-commerce es un poco más compleja. Hyper lo que soluciona es el tema de la integración con los correos, que puedes tener más de uno según los canales que vos tengas, la facturación y, como te decía, la exportación a tu sistema de gestión. Bien, perfecto. Martín, la primera pregunta, además de esto que te quiero hacer, es: ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Por ahí no bueno, tengo el, el recuerdo, no sé, anecdótico, romántico, de no sé, el puesto de limonada y eso, yo no, no, no, no es que lo recuerda, pero sí. Eh, tengo este recuerdo de, de, de, de estar en el colegio y estar más preocupado. O sea, en Mar del Plata estaba la de todo, que era la, la, la revista de clasificados que se compraba y ahí aparecía de los muebles usados hasta autos y inmobiliarias. Bueno, tengo ese recuerdo de muy temprano de estar comprando la de todo por iniciativa propia, obviamente encontrarla primero en la casa de un abuelo, de, de decir que es esta maravilla donde la gente pone sus cosas y las compra y llama, bueno, y de, después comprarla uno mismo y estar pendiente de qué hay, de qué no hay. De salir a conseguirlo, comprarlo y venderlo. Y tengo ese recuerdo de estar más preocupado, de, digo, en la etapa de colegio, y te digo, obviamente, universitario y nada, sino estar en, en compra y venta de, de cosas. Y, y pensar que yo estoy formado en ingeniería de sistemas, ¿no? De hecho, mis primeros, no sé, 10 años laborales fue de programador. Y mismo estando trabajando de programador, yo estaba más preocupado por cerrar un, un fee o un abono con un cliente que lo veía recurrente. Y desde arriba decíamos dale, hazelo, Pero vos sos programador, ¿no? Pero yo le encontré el pain y creo que si... Bueno, entonces, digo, tengo el recuerdo de, de temprana edad de estar siempre en pose de vendiendo, de estar pensando en un problema y generar un guante, pero digo, no no tengo por ahí el recuerdo puntual que vendí un libro a tanto, ¿no? Pero sí es que la venta siempre fue... Eh, que, de hecho, estudiar programación y después verte, que decís, che, a mí me gusta más vender, eh, también es un paradigma. Decís, che, yo estudié otra cosa, no me formé para vender. Pero es algo claro. que por ahí no está dentro ¿no? No, tal cual, tal cual. Che, eh, sí, aparte, empezaste... De esa de todo a, al e-commerce terminaste. Había, fue, fue como la, la, lo más tecnológico a lo digital, podemos decir. Sí, me, me, me gusta vender servicios. Me gusta, o sea, no, no me considero un vendedor de, de, de formación o un vendedor que de hecho, si que después vamos a tocar el tema, pero me parece que esto me viene, o sea, el tema de los procesos de venta me, me viene a ordenar porque obviamente me, me, me considero más, no sé, un closer o una persona que le gusta escuchar lo, los problemas de los demás, detectar los problemas de demás y, y ponerse a pensar en la solución. Entonces, por ahí, la industria del software me permitió en su momento decir justamente eso, no estar atado a un producto, no estar atado a una solución, sino decir, bueno, che, de lo que me acaba de contar, él necesita esto. Bueno, poder presupuestar eso y venderlo. Quizás, la medida que no me fui convirtiendo más a producto, eso es más complicado, por realidad ya empieza el otro proceso, no es que te puedo vender lo que quieres vos realmente, es eh, ver si hay fito o no entre los dos, pero digo, eh, esa es por ahí mi base, ¿no? Me gusta mucho escuchar el, el problema del otro y, y, y pensar la solución. Sí, y ¿cómo, cómo está conformado hoy el equipo eh, en la empresa en general, no? Por eso, el, el, el, el volcado producto, si bien el producto no deja de ser una solución que tiene 15, 20 años en la industria, eh, porque hacíamos e-commerce cuando no había mercado pago, no había, no, había, no había nada, no había APIs, era todo b 2 venimos de esa época. Eh, sí, por ahí la novedad es ese transformado producto, ¿no? Esta forma de decir, bueno, mira la solución, si bien no es enlatada, es, es esta, ¿no? Es lo que vos me pidas y demás. Eh, el equipo está muy, muy todavía es martín centric o sea, todavía voy recorriendo los diferentes espacios de, de, de, de, del proceso de venta y lo que sí, sí me apoyo por ahí, en, no sé, en, mientras voy formando los puestos o voy terminando de definir eh, qué voy a terminar de tercerizar y no, me apoyo por ahí... Eh, el área de Project Management, que por ahí es el área que más seguimiento tiene dentro de la industria de software. Entonces, digo, por ahí me apoyo mucho en ese rol para que me ayude con la parte de CDR y demás, como para, eh, como sabrás, o sea, tengo una mentalidad más de, de, de, de AE, entonces, por ahí, si me meto en ese momento, es como que la termino arruinando. Entonces, digo, esa parte trato de tercerizarla con, con nuestro, nuestro Project Manager y, y por ahí el resto sí, estoy terminando de diseñarlo, pero es un equipo chico, porque, reitero es un equipo que viene de, de venta de, de MVPs de servicio a medida y demás, ¿no? De proceso. No, sí, total. Esto, todo está como en un proceso de transición, ¿no? Porque por ahí vender servicio, eso está bueno. ¿Cómo, cómo ves esa transición? ¿Cuáles son los puntos clave de decir, che, pasar de vender servicio a ahora tener que vender algo más con una mensualidad, que es lo que, lo que están intentando hacer, creo"? Y el shock fue, obviamente, el ticket promedio. O sea, el ticket promedio, obviamente, te obliga a ordenarte o sea, si no, sé, claro. obviamente, cual, cualquiera que le dedique mil horas a algo lo va a lograr. El tema es, obviamente, que estás ahora a armar un proceso rentable y demás. Eh, quizás el primer, el primer shock fue eso, ¿no? Uno cuando vende servicio a medida, un MVP, hay, hay valores que te permiten este vínculo con el cliente de meses o de, de, de múltiples entrevistas o dedicarle tiempo para, para llegar a encontrar esa solución. Acá no, obviamente no. El primer shock fue ese, el, tema, el ticket promedio, el tiempo que hay que dedicarle. Y esto de, por ahí, todos intuimos o sea, cuando no, empezamos, cuando no estudiamos o cuando no nos metemos en, en la teoría, todos intuimos que debería ser un proceso, que una empresa no debería de, O sea, esa frase de nadie que era Messi, sino que eres un montón de gente que siga procesos. Bueno, lo, lo empezás a intuir eso, que vos no de, podés depender de, de un vendedor estrella y demás, pero por ahí el, el shock más grande fue eso, decir, che, hay teoría, existe, eh, eh, ya, ya está escrito lo que es un SDR, lo que es una E, lo que es un proceso, y, y entender que por ahí eh, uno que pensó que conocía el proceso de punta a punta, eh, decir, no, yo soy muy malo en esta parte. Pues si un SDR tiene la capacidad o la intencionalidad de decir, eh, no, pero este a futuro me va a decir tal cosa, empieza a proyectar cosas que no corresponden, bueno, ahí es donde fue el problema año y tuve que darme cuenta que te este, tenés que separar un poco de eso. Si no, es como que terminás decidiendo por sobre, por sobre encima del proceso, ¿no? No, súper interesante, incluso... Yo, yo vi una transición parecida a una empresa que, que trabajé, que también pasó de desarrollo de software a producto. Y, y una de las cosas también que veía de eso de, de cuando el cliente pedía algo, cómo cambiaba, era como, no, era mucho saber decir que no, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, porque, porque venís de una cultura de decir, no, mira es una oportunidad de venta de algo, no, decir, claro. no y ahora estás en lugar y decís, no, esto no es una feature del, del producto, claro. no es parte del, del buyer persona, no, la respuesta es no. Claro, Ese miedo a claro. perderlo eh, viene de venta de servicio, en producto, decís, bueno, no, listo, no, no, no era cliente. Claro. Bueno, muy interesante. Che, ¿y cómo, cómo están hoy? Eh, ¿Cuál es la estrategia o qué estrategia están teniendo para adquirir clientes? Bueno, viene un poco mañado de todo eso que te acabo de decir. O sea, a mí, a mí me gustan, o sea, sacando que el uno a uno, eh, prospectado, eh, analizando, no es una opción. Eh, a mí me gusta mucho la estrategia de partnership, digamos que también porque tengo un producto que no, que no es de hiperescala. O sea, uno tampoco apuntaría a tener 7000 clientes. Entonces, digo, eh, es un producto de nicho. Eh, entonces, te permite esto, esto de decir, bueno, a mí, a mí los partners. Pensá que mi producto es un producto de integraciones, básicamente, ¿no? son es que integraciones del tipo Mercado Libre, Shopify o Falabella, que tienen, product, que tienen programas de partnership muy claros, donde vos sos un número más, hay un acceso a la documentación, te integrás, y en la medida que tengas mucho o poco cliente, mucho GMB, serás un partner de esta calidad o de otra. Bueno, ahí está muy claro que, por ese lado, no, no es una estrategia de venta vincularte a ese partner, que es más una integración, una necesidad. Pero después tenés otras integraciones que, por ahí, no sé, un correo, un sistema de facturación que por ahí es, un, es una startup, eh, el, los, las, los fulfillment o las bodegas o ese tipo de proveedores se parecen más a vos en estructura también. O sea, alguien que tiene una bodega o un fulfillment tiene una capacidad de alojar a tanto cliente, no a un millón. Entonces, también es una persona que tiene otro tipo de procesos. Bueno, ahí te encontrás que cuando vos con los responsables de partnership, que a veces son por ahí responsables de marketing o de comerciales, siempre hay muy buena predisposición a charlar con las soluciones que se integran o que son parte del ecosistema, y ahí encontrás que en una call de media hora eh, empiezan a surgir, ah, pero si vos arreglaste esto acá, eh, yo tengo tres problemas, vos los podrías ver, o sea, se ve claramente como uno tiene una necesidad de ganar clientes y de hacerse conocido, y uno tiene una necesidad de retención, una necesidad de solución que, que, que escapa a su solución, porque muchas veces uno le exige todo, una solución, y por ahí, si estás en un ecosistema, bueno, las culpas están distribuidas, no es todo de una solución. Bueno, a mí eso me está resultando, o sea, cómodo por donde vengo, ¿no? De decir, bueno, charlemos abiertamente con desconocidos y, y contemos nuestras necesidades, bueno, por ahí viene bien, y si no, un, un clásico outbound semi-espionaje vía LinkedIn, o LinkedIn, o sea, a mí, a mí me viene cómodo, o sea, es una plataforma que me queda muy cómoda, me permite, o sea, creo que el 80% de mis redes son... Head of e-commerce o gente muy vinculada al e-commerce. Y es muy fácil hablar, gente muy abierta. Y se da un ambiente donde uno puede hablar de temas y no necesariamente está vendiendo. Y, y la verdad que uno va quedando un buen boca en boca también ahí. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B?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 ¿Te generan interacciones con, con la gente que los va personas? persona? ¿Eso cómo, cómo vos lo ves? En general, cuando me pongo bien de nicho, cuando obviamente es contenido trabajado, de calidad, yo soy, yo soy muy procrastinador, ¿no? Soy esa persona que tengo miles de planillas con información que no sé si va a servir hoy, pero por ahí sirve para otro proyecto después, o mucho quiste en sublime abierto ahí con ideas punteadas, o keep o Asana, o lo que sea, me gusta tener ideas. Eh, que por ahí hoy no significa nada, después algo, y, y termina generando un buen contenido. Bueno, en, en ese tipo de contenidos es donde mejor me va, porque la verdad que el otro ve el valor. De repente, no sé, me gustan mucho las plataformas, o sea, que tiene que ver mucho con, también con nuestro negocio, me gusta saber qué, qué, qué plataformas usa el otro, y por ahí no es algo puntual en venta que me vaya a servir, pero es algo que por ahí le llama la atención a la industria, y me ha generado, a ver, amplia, ampliación, o como se diga, apertura de red muy importante, que, que la verdad que gente se, se interese por decir, bueno, me gusta por qué lo encaraste este que más me podés contar. Y por ahí, cuando te pones en un contenido más polito, más abierto, más del momento, más de crítica, pues también da bastante para decir, bueno, no me gusta lo que estás diciendo. Eso por ahí es lo que menos funciona y por ahí te genera más eh, una empatía del momento. Pero digo, el, el, el, el, buen, el buen alcance se genera con esos contenidos de nicho, en mi caso, puntual. Es lo que mejor resultado me ha dado. Bueno. Che, y esto que me contabas de, de los partners, eh... ¿Cómo es la, la dinámica más habitual? O sea, como que vos estás en dentro de un marketplace o, o por ahí trabajas más con referido de, che, habla con Martín que, que tiene esta empresa, esta solución? ¿Cómo funciona ese, ese proceso, digamos? ¿Cómo se podría escalar, digamos, ese, el proceso no, de hacer? Claro, y, y entender hoy cómo, cómo está estructurado por ahí. Hay gente que está, tiene un e-commerce y está, oh, perdón, tiene un e-commerce o tiene soluciones para e-commerce y justo está pensando en esa estrategia para ver, che, ¿cómo, cómo suele ser ese, ese vínculo una vez que hablaste con el partner de, para entregarte el Ips, para pasarte el Ips? Yo creo que el, en e-commerce pasa mucho y por ahí en otras verticales también. Y más en software as a service o, o en servicios específicos es que vos terminás siendo una de las 10, 12 soluciones que tiene un cliente, ¿no? Entonces terminás interactuando con colegas que por ahí a veces te, te pisás porque por ahí dos aplicaciones hacen, dos diferentes, pero tienen funcionalidades en común. Entonces, el cliente decide usar la tuya, la dos o la del otro, pero digo, termina pasando que las, las soluciones empiezan a como a codear y es, es, uno tiene que estar pendiente a eso, ¿no? O sea, uno cuando habla con su cliente, dice, bueno, si uh, sucedió un problema, una oportunidad, dice, bueno, pero ¿con qué otra aplicación? ¿Con qué está pasando? ¿Podría yo hablar? O sea, hay que estar muy bien predispuesto a cuando uno habla con el cliente y te comenta otra solución, y decir, bueno, mira no, no, no, estar escuchando cuál es esa solución, después ver lo que hacen, Obviamente yo soy de tenerlas mapeado porque, reitero, soy un enfermo de, de conocer todas las soluciones que hay para e-commerce. Pero digo, eh, estar bien predispuesto a, a, a si hay un, un pain, un solapamiento, un problema, una oportunidad con un partner, de decirle al cliente, presentanos o, o me voy a presentar con esa persona, pero de parte tuya. O sea, estar muy predispuesto a esa conexión y creo que ser lo más abierto posible. O sea, creo que... También pasa que hay mucho mercado, entonces me parece que hasta, hasta a veces hablo mucho con, con colegas que hasta, a, quizás hacen lo mismo que uno y te juntás y charlas y las problemáticas, porque me parece que el mercado es suficientemente grande con, para no estar pensando en los clientes de ellos, pero digo, para redondear un poco me parece que está, la clave es eh, plantearle al cliente siempre que uno tiene buena predisposición para conocer a sus otros proveedores por oportunidades de mejor y demás, y si uno tiene una integración porque su aplicación corresponde, bueno, estar muy predispuesto a... Dar visibilidad a esa integración. O sea, acá estoy. Si es muy grande, no le va a importar, claramente. Vas a ser una de las cientos que tiene. Pero si es chico, es generalmente, reitero, hay muy buena predisposición a saber qué más es, además de conectarte conmigo y sacar un dato, ¿no? Total. Sí, vale. Che, Martín, ¿y qué, cuáles son las tres métricas que vos hoy estás siguiendo más? ¿Y por qué también? No? Nah, eh, por ahí no tengo mucho para hablar de esto. Obviamente métricas hay que tener, porque si no, no, no es un departamento de ventas, pero digo, lo mío es bastante sencillo por el momento. Reitero, no tengo un equipo de ventas grande con el cual yo pueda estar midiendo. Yo por ahí conozco un poco tu laburo y la verdad que vos, es impresionante la cantidad de métricas que manejas vos y demás. Pero digo, quizás uno está en lo más básico, que, que es no sé, la cantidad de contactos que tenés semanal, después obviamente la cantidad de demo requests que tenés, porque ahí, ahí es donde empieza a poner el funnel. Y después la cantidad de cuotas de presupuesto, ¿no? O sea, por ahí son las tres métricas que son muy básicas, pero, bueno, se, se, se relacionan, ¿no? O sea, con cuánta gente hablas. Y si hablaste con poca, hay que obligarse a hablar con más, hay que generar ese, ese mailing con apertura, que por lo menos para decir, hola, acá estoy". Eh, Reitero, o sea, el, el, el, el seguir que esa gente te pide un demo, porque, puntualmente eh, nosotros, no, yo no tengo un, la, una oportunidad de tener un trial ni un freemium. O sea, por, por la complejidad de implementación de mi producto, no me permite tener un trial. Entonces, digo el request es vital porque si no te muestro la aplicación andando con datos es, es, es imposible, y después obviamente los presupuestos que se tiran y un seguimiento a eso, pero reitero, por mi volumen tampoco me implica tener un, un KPI para seguir cuántos presupuestos no me respondieran y demás. Tal cual, no, tal cual bueno, siempre este, no es necesario tener muchas métricas, sino las que importan, digamos, porque a veces es el otro problema también. Cuando empezás a tener más información tenés tantas métricas que que, que no a veces a nadie. Que me va a estar viendo, viste, este, y eso sucede mucho, sucede mucho, y me ha pasado a mí, como que a veces decís, che, ¿cuál es el foco acá? Bueno, esto, esto a la larga todo impacta acá, viste, es como que es súper interesante. Bien, eh, che, Martín, ¿y qué, hay, ¿hay libros o podcasts además de Primera Reunión que recomiendes? Esto es personal, pero bueno, yo, yo tengo déficit de atención, como mucha gente, Yo por ahí, mucha gente lo tiene y no lo sabe, yo, lo, yo sé que lo tengo, se me cuesta muchísimo leer, o sea, sí, sí puedo leer papers, puedo leer, de, obviamente, de textos muy compactos, pero digo, por eso estudié ingeniería de sistemas, no sé si era mi pasión, pero era una carrera que me permitía ir a lo práctico rápidamente, eh, pero sí, fanático de los podcasts a, a morir, y por ahí, no tanto de los podcasts de venta, ¿no? O sea, por ahí sí si consumo podcasts, ya o sea, esto es medio bizarro, no te conocí por ahí, pero yo era tremendo fan de. de bajo el marketing. Eh, tipo, tipo un fan de Julián Bender. No, no, no tengo en mi rep pero ni lo conozco, nunca he hablado con él, nunca he tenido la oportunidad. Digo Y después por ahí, cuando te encontré a vos, que te encontré por otro lado, en la primera reunión lo encontré también por LinkedIn, cuando dijiste voy a abrir un canal de Slack y demás, yo te encontré por ese lado, pero digo, eh, yo ya venía siguiendo bajo el marketing. Recuerdo escucharlo en la playa, en la carpa, eh, caminando por. La, era. Era un podcast, para el que no lo escuchó, eh, de hecho también he seguido después el, el, el segundo podcast que hizo Julián, que es más por ahí, más, más de emprendedor, pero digo, ese, lo que tenía particular ese podcast, que abría mucho la cocina, ¿no? Yo no, no había escuchado nunca tanto, tanta información de primera. Julián hablaba de, de cómo, cómo levantaban capital, de qué libros leían, de procesos, o sea, nunca tuvo miedo en contar cómo fueron fallando y cómo fueron llegando por ahí la solución que después tuvieron. Digo, me encantaba ese podcast y por ahí de ahí sí la inquietud es, y bueno, si te recomendaba no sé, a Gino Wigman y Get a Grip 200 veces, bueno, algo hay que leer. Bueno, yo por ahí ese libro no lo leí ni lo compré, pero sí me escuché 200 podcasts con resúmenes de capítulos para entender de qué iba y demás y por ahí me encantó y, y a partir de eso sí, bueno, vamos a seguir haciéndole caso a él. Pero sacando por ahí esa, esa anécdota puntual de Julián y, y de, bajo el marketing... Eh, yo consumo mucho podcast de, de la industria. Me gusta escuchar podcast de, de plataformas, de, de magento, o sea, no sé, el podcast de, de, de, de Damián culota, de magento, es algo muy de nicho, pero también, o sea, el tipo, por ahí lo último que toca es, es hablar de magento, habla con los, los, los, los referentes de la industria. A mí me gusta, la, el resumen sería, por ahí también te escucho, no sé, Nathan Latka, viste, de top entrepreneur, o sea, pero, porque tocan información. A mí me gusta escuchar un podcast y, entre, y escuchar entre líneas, digamos. Me gusta quedarme con ese dato que por ahí nombra, a un actor, a un, un actor del ecosistema, ¿no? A una, a algo y me quedo con eso y de ahí me dispara ir a ¿y esto qué es? Y la, me gusta el podcast para eso, para como, como fuente de, de, de disparar ideas, pero sí, mucho de, de la industria y no por ahí tanto de ventas, que en el fondo termina siendo un poco de ventas, pero no, podcast puntuales de ventas, ¿no? No, total, total, total. Sí, sí, sí, no, hay muchos, eh, está buenísimo porque aparte, sí, sí, si nos enfocamos en podcast de ventas vamos siempre decir lo mismo, así que me encanta que que haya otras y coincido con vos, para mí es, tienen eso, que es como que te dispara una, una cosita, una idea y listo, para mí es como que eso ya valió escuchar el capítulo, aunque me deje pensando con algo, me deje investigando algo, así que, total. Sí, pero eh, pones, eh, hay, hay podcasts de Mercado Libre, de la CASE, o sea, de, de, de entidades por ahí, del e-commerce, sí. y, y me gusta escucharlos igual, por ahí, por ahí uno termina aprendiendo algo, pero sí, Escuchas a la persona que te lo está contando o te da. Reitero, me gusta el detalle dentro de, de la situación. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta que estoy haciendo a todos es: ¿si ¿sí hay algo que hayas aprendido en todo este tiempo que te hubiese, te hubiese gustado saber cuando empezaste con, con todo? Y tiene que ver un poco con el, con, con, con el curso que pude. Con, con la primera camada del curso que pude participar, ¿no? O sea, haber sabido un poco eso. O sea, eh, el tema de de pensar a la venta como un proceso y no como la veníamos arrastrando, de, o sea, la veníamos personalmente de antes, que es un proceso muy personal eh, de, de mucho, de ponerle mucho de uno y ahí uno a veces, a veces funciona la, la, ¿cómo se diría? Eh, funciona lo que uno piensa, el bagaje que uno tiene encima, la experiencia, pero muchas veces terminas jugando en contra porque no estás haciendo objetivo y demás, Entonces, digo, eh, no haber encontrado antes esta, esta teoría de, de prospectado, calificado, de, de, de decir, bueno, este es lead para realmente dejárselo a alguien que tiene la vocación de convencer a otro o de, o de escuchar, de vuelta, los pain que tiene y decir, mi, mi solución tiene fito o no, pero digo, esta parte de, esta división entre el prospectado y calificado y, y, y la venta en concreto, digamos, eso fue algo que, a medida que lo descubrí, lo fui trabajando, fui armando mis propios procesos y lo fui experimentando, fue decir, pero no puede ser que no todo el mundo no entienda que esto es así, ¿no? Que todavía haya gente hablando de venta B2B como un monolito, como una sola cosa, como una sola acción, ¿no? Claro. O sea, por ahí eso, por ahí me, me, me lamento no haberlo aprendido antes o no haber estado con las antenas, ¿no? Pendiente. Bueno, este, después te voy a pasar el cheque por, por la publicidad gratuita al curso que hiciste. Que <risa> Desde <risa> que conocí, a Andrés Aprovecho para decir que ahora seguro en marzo se, se viene el relanzamiento de. Ya ahora en el febrero fue la de Slack Ahora en marzo se viene solamente el relanzamiento de, del curso de Inbound Ya que ya que lo decís, hago la publicidad para hacerla bien Así que... Cualquiera es muy recomendable Bien, Martín. Y Che, para ir cerrando, entonces, eh, además de la comunidad de Slack, ¿hay algún otro canal donde te puedan contactar si quieren conversar con vos? LinkedIn, son, la verdad que soy, una, soy bastante activo en esa plataforma. La verdad que la veo, to todavía no soy de los que dicen, ah, y se habla cualquier pavada. Yo creo que las pavadas se pueden ir filtrando o no, le no leerlas, básicamente. Pero les sigo encontrando bastante valor, así que ahí me pueden encontrar, me pueden charlar. Y soy respondo bastante rápido y la verdad que le doy bastante bueno